Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 73 Mi voluntad es que haya luz Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego de los cuales emanan las tinieblas y la nada La voluntad que compartes con Dios es encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, porque no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo, tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo, y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo, lo pueblan, de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras, no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción en la que la culpabilidad se trueca una y otra vez y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a haber podido crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante mundo? ¿Acaso creó Dios desastres para su Hijo? La creación es la voluntad conjunta de ambos. ¿Cómo iba Dios a crear un mundo que pudiese destruirlo a él? Hoy trataremos una vez más de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Las tinieblas han desaparecido, al igual que los vanos deseos del ego. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la luz ni de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu mente y como consecuencia de ello, contemplas un mundo tenebroso. El perdón despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite contemplar un mundo de luz. Hemos subrayado repetidas veces que es fácil pasar la barrera de los resentimientos y que ésta no puede interponerse entre tu salvación y tú. La razón es muy simple. ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir, sufrir y morir? Olvídate de los argumentos del ego, que tratan de probar que todo eso es realmente el cielo. Tú bien sabes que no lo es. Eso no puede ser lo que tú deseas para ti mismo. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad, y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en verdad es tu voluntad. Y por ende, la salvación es a sí mismo tu voluntad. Tú quieres tener éxito en lo que nos proponemos hacer hoy. Así que lo emprendemos con tu bendición y grata conformidad. Tendremos éxito hoy si recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación. Quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de él. No tienes ninguna voluntad que realmente se pueda oponer a ese plan. Ni tampoco es ese tu deseo. La salvación es para ti. Por encima de todo, quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente. Hoy es el ego el que se encuentra impotente ante tu voluntad. Tu voluntad es libre y nada puede prevalecer contra ella. Abordaremos los ejercicios de hoy, por lo tanto, con entusiasmo y confianza seguros de que encontraremos lo que es tu voluntad encontrar y de que recordaremos lo que es tu voluntad recordar. Ningún deseo vano puede detenernos ni engañarnos con ilusiones de fuerza. Deja que hoy se haga tu voluntad y pon fin de una vez por todas a la absurda creencia de que prefieres el infierno en lugar del cielo. Comenzaremos nuestras sesiones de práctica más largas reconociendo que el plan de Dios para la salvación, y solo el suyo, es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. No es el propósito de una voluntad ajena que se te impone en contra de tu voluntad. Es el único propósito aquí con el que tú y tu padre estáis perfectamente de acuerdo triunfarás hoy, la hora señalada para la emancipación del Hijo de Dios del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia. Él está dispuesto hoy mismo a contemplar la luz que mora en Él y a salvarse. Después que te hayas recordado esto a ti mismo, y hayas resuelto mantener tu voluntad claramente en tu mente, repite para tus adentros estas palabras con templada determinación y tranquila certeza: Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deja entonces que tu voluntad sea firme a sí misma, unida al poder de Dios. Y en unión con tu ser. Pon el resto de la sesión de práctica bajo su dirección. Únete a ellos que te señalan el camino. En las sesiones de práctica más cortas, declara nuevamente lo que realmente deseas. Di lo siguiente. Mi voluntad es que haya luz. La obscuridad no es mi voluntad. Debes repetir esto varias veces por hora. Es de suma importancia, no obstante, que apliques esta idea de inmediato si te sientes tentado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Esto te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. Y David nos dice, así que hoy... Pasamos de largo todos los ídolos de la enfermedad, abriéndonos al reino de los cielos, interno, deseando que haya luz, deseando que conozcamos nuestras propias creaciones, que conozcamos a Dios, que conozcamos nuestro ser, todos como espíritu, todos iguales. El espíritu es siempre el mismo, no hay diferencias en el espíritu. El espíritu no es efímero, no es temporal, no cambia nunca. El espíritu es inmutable. Hoy, en Dios, estoy en mi hogar. Hoy me doy cuenta que estoy perfectamente a salvo porque estoy protegido y sostenido por las leyes de Dios. He estado soñando con el exilio pero soy perfectamente capaz de despertar a la realidad. En Dios estoy en mi hogar. Es mi decisión despertar y darme cuenta de que todo lo que parecía suceder en el sueño no sucedió en absoluto. Ya no trataré de reconciliar lo que parecía suceder en sueños conflictivos, porque los sueños son sueños. Los sueños son todos iguales, son irreales. No puede haber diferentes formas de irrealidad. No puede haber diferentes grados de irrealidad. Diferentes facetas de irrealidad. Dejamos a un lado tales pensamientos, tal algarabía, que negarían la verdad. La verdad de que en Dios estoy en mi hogar. Mi hogar es eterno. Mi hogar es luz. Usaré mi voluntad para recordar la luz de mi existencia. Mi voluntad es que haya luz. Comparto esta voluntad con Dios y esta voluntad tiene todo el poder de la creación en ella. Los deseos vanos y los agravios ya no bloquearán más. El camino a mi realidad. Mi voluntad es que haya luz. Hoy miro al mundo y lo veo como un juego tonto. El mundo lineal, el cosmos lineal, es una proyección del ego. Es una trampa. Es una distracción. No ofrece nada de valor. ¿Por qué? Porque el ego dio lugar a ella. Y el ego usa su necesidad de agravios para perdurar. El ego usa el mundo lineal para mantenerse. Lo puebla con figuras que parecen atacar y pedir justicia. ¿Qué es este juego? Estas figuras que llamamos seres humanos se convierten en los intermediarios que el ego emplea para traficar con agravios, resentimientos, la gente es el medio que el ego utiliza para traficar con los resentimientos, para exteriorizar los pensamientos de ataque. En este mundo lineal, en esta falsa percepción, estas personas son las que traen los resentimientos, son los testigos de los resentimientos, los testigos de los ataques, de la enfermedad y de la muerte. Se interponen entre mi conciencia y la realidad de mi hermano como el Cristo, la realidad de mi hermana como el Cristo. Cuando veo estas figuras de sueño y les doy realidad, dando realidad a cuerpos y medidas temporales, no puedo conocer a mis hermanos como el Cristo. Si no puedo ver a mis hermanos y hermanas como el Cristo, no puedo reconocerme a mí mismo como el Cristo. Mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es recordar. Jesús nos lo recuerda en la lección de hoy, cuando dice, Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción, en la que la culpabilidad se trueca una y otra vez, y los resentimientos aumentan con cada intercambio. Hoy mi voluntad es que haya luz. Dejo a un lado toda reciprocidad, todo trueque, todo intercambio, todo el hacer siempre algo para conseguir algo más. Esta es la ley del mundo, la ley del tiempo lineal, la oferta y la demanda. Dar en la forma, conseguir en la forma, nada de eso tiene nada que ver con la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo de Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. Porque este mundo lineal de dar y recibir, de la oferta y de la demanda, es diferente a la eternidad. Es diferente al espíritu. Jesús nos hace una pregunta hermosa en la lección de hoy. Nos dice, ¿Crearía Dios un mundo que pudiese destruirlo a él? No. ¡Qué locura! Hoy intentaremos una vez más alcanzar el mundo que está de acuerdo con tu voluntad. Este es el mundo real. Este es el sueño feliz. Este es el mundo perdonado. Debemos contemplar un mundo que refleja nuestra voluntad por la luz. Miramos hacia adentro. Nuestra imagen del mundo solo puede reflejar lo que hay dentro de nosotros. Este mundo real es un reflejo del perdón. Esto es lo que elegimos hoy, mientras declaramos en nuestro corazón, hoy mi voluntad es que haya luz. Jesús nos hace preguntas hermosas, preguntas muy directas en la lección de hoy. ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir, sufrir y morir? No. En lugar de eso, mi voluntad es que haya luz. Realizamos los ejercicios de hoy en feliz confianza, seguros de que encontraremos lo que es nuestra voluntad encontrar y recordar lo que es nuestra voluntad recordar. Mi voluntad es que haya luz. Invoco al poder de mi mente. Déjame contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. La obscuridad no es mi voluntad. Mi voluntad es que haya luz. Amén.